Aquí estamos en lo que era, no hay, no hay toque de queda. La mujer es soltera y yo con cuarto en la cartera tera, uno no se altera ni se desespera, no hay desespera. porque hay cuarto para hasta la noche entera. Aquí estamos en lo que era, no hay toque. de queda Nosotros choque estamos de mente, pusimos a bailar hasta el presidente, puesto pa' meternos en todos los continentes Pa' que lo goce la gente, están sintiendo el kit, prendimos el ambiente Habrá los tigres que quieren darse Y las mujeres empatillarse Ya tú sabes cómo uno lo hace ah, sí. ah. en la cartera, tera, uno no se altera, ni se, desespera, ni se desespera, porque hay cuarto paga hasta la noche entera, aquí estamos en lo que era, no hay toque de queda Si de calentón porque yo tengo el razón, un voy a ponerle esquina a a los Pon Yo me siento la vallar de te te o calderón Comprile mami Chula que me mueven en el bom Pon bom Pon bom que me bom bom bom Rompemos discotecas todos los bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom mañana es un millón. Yo te voy a cobrar un bom bom bom bom bom calentón, calentón, calentón, calentón, calentón, Pon Yo le dije ya, Babylon, el que produce, pegado ya, <risa> el regreso del Fénix, Philly RD, el necio, el Fénix, y un servidor, Philly RD de la casa, Babylon, el que produce, Chaggy, Escobar, de lo mío, nosotros somos, The Gangster Music, Egal Nina, el conca.